A todos, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a la sesión de hoy, yo soy el profesor Sun, vamos directamente al compromiso con la práctica, practica de forma diligente y disciplinada, haz una vida bella con alto nivel de sabiduría,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 vamos a comenzar la sesión vamos a practicar la, la posición de la meditación de pie tres centros, los tres centros se funden vamos a ponernos de pie pies juntos Cuerpo centrado y erguido. Brazos caen naturalmente a los lados. Paekui suspendido. Retrae el mentón. La vista directamente adelante. Cierra y sube el Huijin, conectándolo con Pai Hui. Relaja todo el cuerpo. Mira a través de todo al horizonte. Enfócate en un pequeño punto vacío, en el horizonte. punto vacío con el centro de la cabeza no pestañez no muevas los ojos relaja todo el cuerpo Relaja todo el cuerpo. Porque, uh, a small point, point. Enfocados en un, en un pequeño punto vacío. Mira a través de todo lo que hay delante de ti. Suave y uniformemente trae la visión hacia ti. Cierra los ojos con una sonrisa en la cara. Pai Hui suspendido, retrae el mentón. Relaja todo el cuerpo. La cabeza se relaja, el cuello se relaja, relaja los hombros, los codos, las muñecas, brazos se relajan. Los brazos caen naturalmente a ambos lados. Relaja el pecho y la espalda alta. Relaja el abdomen y la espalda baja. Relaja las piernas, caderas, rodillas, piernas, pantorrillas, relaja, relaja los pies, Relaja todo el cuerpo. Relax. Siente el campo de chi. La mente se expande en el exterior, siente el cielo azul. cielo azul al campo de chi. Reunimos el chi desde el campo, the deep desde el campo de chi, profundamente en el interior. We are in nosotros estamos en el chi, el chi está en nosotros. se funden juntos nuestros chi se funden juntos formando una completud hun yuan nos fundimos con el Campo de chi de todos los practicantes alrededor del mundo nos fundimos con el universo. La mente gira en sentido antihorario, reuniendo chi desde el universo to the chi field. al campo de chi. desde el campo de Chi, profundamente al interior. From the, the of the body, a, desde el centro del cuerpo, outward, se expande al exterior, in the sky, a través del cielo, La cabeza en el cielo, los pies en la tierra. El cuerpo se relaja. La mente se expande en el exterior. Sé respetuoso serenidad por dentro la mente es clara la apariencia humilde la mente enfocada se expande al exterior en el vasto universo, en el vacío, iluminando profundamente el interior. Todo el cuerpo se armoniza con el Chi. Armonizado con el chi. Separamos los pies parándolos en el chi. 90 grados las puntas y luego se separan los talones. Giramos los brazos y elevamos y las manos, palmas abajo, presionamos, empujamos al frente, traemos, las palmas conectan con el chi de la tierra, empujar, Traer. Empujar. Traer. Relajamos. Relajamos las muñecas. Las palmas enfrentadas sosteniendo la bola de Chi y la elevamos frente a Tu Chi. Iluminamos Tu Chi. Enviamos Chi al Tantien inferior. Giramos mal, mal, palmas abajo. Abrimos a los lados, sintiendo el campo de Chi. Continuamos a la espalda. Iluminamos mi enviamos Chi al Tantien Inferior. elevamos las manos, atapao, presionamos, enviamos chi al tanti en medio, relaja todo el cuerpo, se relaja, empujamos las manos adelante, al ancho de los hombros, y alto de los hombros Iluminamos y Tan enviando Chi al Tantier superior. Los brazos se expanden al exterior en una línea. Palmas abajo Luego arriba, reuniendo chi desde el horizonte, elevamos los brazos por encima de la cabeza, se unen las palmas, extendemos arriba, amablemente, bajamos codos, vertiendo chi, pasamos la cara Enfrente al pecho en la posición Heshi. Relaja. Abrimos las manos y las bajamos. Y las colocamos frente a Tuchi. Bajamos el cuerpo. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. el mentón. Retrae el mentón. El cuello se el relaja. Se relajan el Codos, suspendidos, relajados y suspendidos, abrimos Shenmen, abrimos las axilas, Sostenemos una bola de chi y expandimos los dedos. Los dedos están casi tocándose. Tocándose suavemente. Los brazos se relajan. Los brazos se transforman en Chi. Desde el centro de los brazos, expande al exterior. Se transforma en Chi. Los brazos están vacíos. Relaja la, el pecho y la espalda alta. Relax, shoulder Relaja los homóplatos. Throw abdomen a little. Hunde un poquito Push el abdomen. migmen hacia atrás. Huelo hacia abajo, el coxis hacia abajo. Cierra hacia arriba, Huyin. Backward, two words, yo, young one. un Las rodillas Open, bajan un poquito abre las caderas abriendo la articulación sacroilíaca las rodillas no pasan los, la punta de los pies están a la, misma, a la misma altura que la punta de los dedos de los pies. Los tobillos se relajan. Relaja todo el cuerpo. Relaja. Desde el centro de la cabeza vamos al tantien inferior. Desde el centro de los pies subimos al tantien inferior. Desde el centro de las palmas en el interior del Tantien inferior. Los tres centros se funden en el Tantien inferior. Relaja todo el cuerpo relaja Todo el cuerpo se relaja. Siente el campo de chi. Relaja. trabaja todo el cuerpo Relajamos todo el cuerpo y hacemos la like Chi, abrir y cerrar. Relajamos los brazos, hombros, codos, muñecas, relajados. Sentimos el campo de Chi. Sostenemos una bola de Chi. Las manos se abren. Cerrar. Move your hands open, cai. Abrir, Kai. Oh, oh Cerrar. el campo de chi oh. Oh. el cuerpo de chi se abre oh. Oh. Oh. el cuerpo de chi conecta con el campo de chi oh. Oh. Con la tierra profundamente en el interior. Ahora siente el campo de chi en el abrir. Oh, siente profundamente el interior. Oh, siente el campo de chi. Oh, profundo en el interior. Oh, fondo Chi. Oh. Profundo en el interior, I I siente el campo de Chi. Se transforma en chi. Ah, conecta con el campo de chi. Oh. Relaja todo el cuerpo. Ay. El chi es abundante. Oh. un Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Siente el campo de Chi. Nuestro campo de chi es muy efectivo. Oh. Siente el campo de chi. campo de chi. Uh, uh, el chi el cuerpo so es, es fuerte chin. y abundante. I, I, uh, uh, uh, I, siente el campo de chi. Uh, uh, Okay. centro del cuerpo se expande al exterior, el cuerpo de chi se abre, conecta con el campo de chi, abre, conecta con el chi, con el campo, se abre más, conecta con el universo, cerrar, Cerrar. Cerrar. Profundamente en el interior. Profundamente en el interior. Profundamente. Desde el centro del cuerpo se expande al exterior. Abrir. cuerpo de chi se abre, co se conecta con el campo de chi, abre, conecta con el campo de chi, abre, conecta con el campo de chi, conecta con el universo, cerrar, cerrar. Cerra, cerrando profundamente en el interior, relaja todo el cuerpo. Todo el cuerpo se relaja. Profundamente en el interior. Todo se transforma en Chi. Todo el cuerpo se transforma en Chi. Formando una completud, Hunyuan <tose> se transforma en chi. Desde el centro del cuerpo se expande al exterior. Cai... Oh, relaja el cuerpo. Todo el cuerpo está relajado. Conecta con el campo de chi. Ay, conecta con el campo de chi. Ay, conecta con el universo. Todo el cuerpo. con con Tan Tan. Juan Juan Juju. Vacío, pero no vacío. Cerrar. Reunimos Chi desde el universo. Al campo de Chi. Cerrar. Profundamente en el interior. Profundamente en el interior. Profundamente en el interior. Las manos sostienen una bola de, chu, de chi. Y elevamos la bola de chi por encima de la cabeza elevamos las manos por arriba de la cabeza vertemos el Chi desde el universo a través de todo el cuerpo la mente va a través desde la cabeza a los pies, cabeza, cuello, pecho, espalda, columna vertebral, abdomen, profundamente el interior, sostenemos una bola de chi y la elevamos, la elevamos por encima de la cabeza. Vertemos el chi. A través de todo el cuerpo va la, la mente. Va a través del interior, a través de la cabeza, a través del cuello. A través del pecho. Abdomen. Tan inferior. El Tan está lleno de Chi puro. El Chi es abundante. El Chi en todo el cuerpo es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. En todo el cuerpo, todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Relaja. Nuestro campo de chi es muy eficaz. Relaja. Relaja todo el cuerpo. Cabeza se relaja. To your Reunimos chi hacia la cabeza. And the chi is el chi en la cabeza es abundante. El chi, well. la, el chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Get the chi.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 Alta y baja, toda la columna vertebral, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, todas, la todas las enfermedades desaparecen, desaparecen, todas las funciones son normales, Revolve el chi.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 Inspira, exhala, relaja, reunimos chi a los pulmones, el chi es abundante, chi y la sangre fluyen bien, todas las enfermedades desaparecen.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 Reunimos el Chi en el bazo y en el páncreas, en el hígado. El Chi es abundante y fluye bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos el Chi en los riñones.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 Reunimos chi a los brazos, hombros, codos, muñecas, antebrazos, manos y dedos. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Reunimos chi en las piernas, glúteos, caderas, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos y pies, dedos de los pies. El chi es abundante, el chi la sangre fluye bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Enviamos chi a todo el cuerpo. El chi de todo el cuerpo es abundante. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien.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 Los tres centros se funden juntos. Desde el centro de la cabeza al tantien inferior. Desde el centro de los pies se funde en el tantien inferior.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 todo el cuerpo relajado Relax, relaja todo el cuerpo Relax. relaja Vamos a y y nos erguimos despacio. Cerramos los pies. Parados en el chi. Pies juntos. Cerramos las manos y elevamos a la posición de manos geshi. Brota la muñeca y la punta de los dedos. Relax. las manos por Arm. up la las manos estiramos amablemente Arm. Separamos los dedos, palmas al frente, bajamos los brazos, sentimos el campo de chi, casi en una línea, Giramos las manos, palmas arriba. Cerramos. Al ancho y alto de los hombros. Ilumi Iluminamos y y enviamos chi al tantien superior. El chi es abundante en el tantien superior. Traemos el chi relajando los codos, bajando. Presionamos tapa y enviamos chi al tantien medio. El chi es abundante en el tantien medio. Las manos hacia atrás, los brazos se abren en el lateral, giramos las palmas al frente y traemos chi al frente. Traemos el chi hacia atrás. Hacia el tanti inferior, a través de tu chi, cubrimos tu chi, mas, masajeamos el abdomen para reunir chi. Ahora rotamos en sentido antihorario. Una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 Veamos en sentido horario, de grande pequeño, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, La mente reúne, atrae el cielo interior para nutrir, nutriéndole el chi, nutriéndonos de chi. Envía buena información a ti mismo, a todo el cuerpo. Nuestro cuerpo es muy saludable, muy fuerte y cada vez más fuerte, bello. Enviamos buena información a la familia. A los amigos. A quien necesite ayuda. Decimos Jaola tres veces. Inspiramos. Inspiramos, inspiramos, separamos las manos a los lados, abrimos los ojos gentilmente, Yeah. Thank you. Thank you for joining the session. Thank you. Thank you. Thank you.